Pese a que hubo consensos en tres temas, la atención de los líderes indígenas y sindicales se centrará en las próximas semanas en la decisión que tome el gobierno sobre la solicitud de reducción del precio de los combustibles. Los dirigentes indígenas señalaron que los precios actuales de $2.55 por galón de gasolina extra y $1.90 del diésel frenan la recuperación económica de los trabajadores. Por esto proponen fijar en $1.50 el diésel y en $2.10 la gasolina extra. Para el economista Alberto Acosta, aumentar el valor del subsidio provocaría que el Estado deje de priorizar otros sectores como la educación o la reactivación económica. Incrementar el monto de subsidios lo que haría es eh, que haría un costo mayor para el Estado. Y aquí el tema de fondos es que seguimos sin priorizar los recursos de los más vulnerables porque hay que estar muy claros, los subsidios a los combustibles benefician más a los que más tienen. Por otro lado, el economista Pablo Dávalos explica que el gobierno busque igualar el precio de los combustibles en el mercado internacional para crear un mercado de derivados del petróleo, por lo que considera que el aumento afecta a la ciudadanía. El momento en que se alteran los costos de producción, es decir, tasas de interés o los costos de energía, eh, por encadenamiento se alteran todos los demás precios relativos de la economía. Esto significa que eh, las cadenas de producción se alteran, por decir algo, los fletes, el transporte de bienes y servicios eh, inmediatamente se encarecen. En octubre de este año, los indígenas suspendieron las movilizaciones a nivel nacional en rechazo a los precios actuales de la gasolina. Sin embargo, se encuentran en asambleas atentos a que se tomen en consideración sus pedidos. El presidente de la República explicó que a él le gustaría poder accederlo, pero que las circunstancias no se lo permitían. Eh, hizo un análisis de la situación económica, explicó el peso del subsidio de los combustibles en el, en el, en el déficit, un déficit de 4.800 millones de dólares, eh, y finalmente dijo que debía eh, eh, pensar sobre el planteamiento. Presentada el proyecto de enjuiciamiento al Consejo Nacional Electoral. Para nadie es desconocido este, este bullado caso de una serie de irregularidades que se han presentado dentro del Consejo Nacional Electoral violando la Constitución de la República, violando el Código de la Democracia en tal sentido, el Consejo Nacional Electoral no ha sabido en muchos aspectos respetar la voluntad soberana del país. Por lo tanto, entonces, nosotros como asambleístas, con el compañero doctor Mario Ruiz presentaremos en su momento oportuno, el juicio político al Consejo Nacional Electoral, haciendo conocer, sobre todo, las violaciones a la ley, las irregularidades que existieron dentro del Consejo Nacional Electoral. Hasta el 10 de noviembre, Pichincha registra 194.168 casos de COVID. Pese a esta cifra, los médicos consideran que el aumento de casos no es exponencial. Por el momento, los pacientes son tratados en dos casas de salud públicas, en el Hospital IES Quito Sur y Pablo Arturo Suárez. Los ciudadanos que acuden a otros hospitales por sintomatología de COVID son redirigidos a estos dos establecimientos. En el periodo de el 8 de, del 18 de octubre del 2021 a la 10 de noviembre hemos tenido un incremento de alrededor de 3,700, 3,800 casos en toda la provincia. No es un incremento exponencial, no es un incremento grande, es un incremento como el que nosotros lo habíamos eh, esperado. El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, afirma que la mayoría de pacientes que se encuentran en UCI son los que aún no se han inoculado por esta razón hace un llamado a la ciudadanía para que acudan a recibir la primera dosis y de esta manera alcanzar una inmunidad de rebaño. El hospital Pablo Arturo Suárez es el único hospital centinela en el norte de Quito que se encuentra atendiendo casos de COVID-19. Esta casa de salud tiene a su disposición 13 camas UCI de las cuales 11 pacientes que las ocupan no son vacunados y los otros dos pacientes restantes solo tienen su primera dosis. Estos pacientes no solo son de la capital sino también son de otras provincias. Por otra parte, Parte, según las autoridades, el hospital IES Quito Sur no cuenta con los insumos para brindar una atención de calidad a los pacientes. Por esto, no se tendrá una respuesta adecuada al tratamiento que deben recibir las personas en UCI. Se esperaba un informe de este hospital, pero la persona encargada de esto no llegó a la rueda de prensa. Además, el doctor Álvarez explicó que el plan Retorno a Clases Presenciales debe complementarse con la promoción y educación del cuidado de los estudiantes. Ingresar a un proceso de educación eh, presencial no simplemente significa implantar medidas de seguridad, hacer protocolos básicos, sino tener un proceso en el que todos los padres de familia tengan una relación estrecha, tengan un conocimiento y que tengan una, eh, un proceso de inducción de cuáles van a ser las medidas de bioseguridad que deben mantener sus hijos al regresar a las clases. Con respecto al último feriado que hubo a nivel nacional, el doctor explicó que la próxima semana se evidenciará el porcentaje del posible aumento de casos de COVID-19 en todo el Ecuador. La automedicación es una práctica que agrava las condiciones de salud de los pacientes, pues crea una resistencia de los virus y bacterias a los medicamentos, haciendo más difícil el tratamiento de enfermedades. Debido a este hábito, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, en colaboración con la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos y la Cámara de Comercio de Quito, lanzó la campaña La Receta se Respeta. El objetivo de esta iniciativa es concientizar a la población y exhortar a las farmacéuticas y lugares de expendio de medicamentos a respetar las prescripciones de los profesionales de la salud. Así se podrá evitar la resistencia desarrollada por la automedicación. Además, se busca mitigar la práctica denominada reciclaje de recetas, en la cual los ciudadanos, ya sea por desconocimiento o presunto conocimiento, recomiendan medicamentos, en especial antibióticos, sin consultar a un profesional de la salud. Y esto nosotros también hemos identificado que muchas veces las personas, cuando ven que algo les hizo efecto a otra, a otra persona, toman eso como eh, propio. Y ese problema de utilizar recetas de un tercero, para utilizarlas en nosotros mismos conlleva un gran riesgo porque cada organismo responde de diferente manera a los medicamentos. En la población se puede evidenciar que existe una desinformación acerca de la automedicación. Los ciudadanos tienden a ignorar las recomendaciones de profesionales de la salud por considerar que son capaces de autodiagnosticarse, sobre todo en situaciones consideradas como leves en temas de salud. Me no han recomendado y han sido cosas simples, me invento, te doy el estómago, un sal de andre te doy la cabeza, un aspirina, o sea, cosas así. Realmente un poco conozco de medicina y lo más básico son recetarse uno mismo los antiinflamatorios o lo que son para el estómago, pero cosas sencillas y a cosas complicadas no nunca. En este caso yo lo sabía ¿sí? y también me recomendaron mis familiares. Esta campaña también resalta la importancia de revisar los medicamentos que se compran en las farmacias, esto con el objetivo de corroborar que los compuestos recibidos sean los que se han recetado a los pacientes. El ARCSA intensificó el protocolo de farmacovigilancia. Por esta razón, se solicitó al sector farmacéutico que inicie campañas internas de concientización para desacelerar el crecimiento de la farmacoresistencia.